Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En este video vamos a ver cómo podemos crear un video presentación en Geniali. Eh, es una opción que tenemos dentro de, de esta plataforma que nos va a permitir este, seleccionar de una plantilla un modelo de video eh, para este, poder eh, sacar un, un, un video que en este caso... Que muestre presentaciones y que vaya avanzando solo dentro de la misma. Entonces para poder crear un, un video presentación nos vamos hasta eh, Geniali ¿sí? y dentro de Geniali entonces le damos crear un Geniali. Eh, en los videos anteriores ya habíamos este, visto la funcionalidad de infografías y de las presentaciones entonces para esta ocasión vamos a crear acá un video presentación simplemente le damos acá en crear y acá nos va a mostrar los diferentes tipos de plantillas con las cuales cuenta fíjense que eh, la mejor opción si es que no tenemos una cuenta premium va a ser la de eh, desmarcar esta opción de premium acá sí para que solamente nos filtre aquellas opciones que son gratis, verdad, entonces este, una vez que nosotros eh, hayamos realizado ese filtro eh, uno lo que hace es eh, visualiza un poco la, la, las diferentes eh, opciones que tiene acá, sí. entonces uno puede mirar por ejemplo la presentación de este video y si eh, está relacionado con el tipo de, de video que uno quiera este, trabajar entonces este uno puede eh, seleccionar el, el video en sí, ¿sí? entonces eh, uno también puede acá cambiar el, el color del, de, de esta plantilla fíjense que de acuerdo al color que uno va seleccionando entonces este también, eso se va viendo. Entonces, eh, acá tenemos un montón de plantillas, ¿sí? Entonces, uno tiene que seleccionar aquellas plantillas que le sean útiles. ¿sí? Vamos a mirar un poco esta plantilla para ver qué tal está, si es que se adecua al, al tipo de presentación. En mi caso, yo quiero este hacer una presentación para presentar la, la historia, por ejemplo, de de la Facultad de Ciencias Médicas entonces eh, lo que voy a hacer a continuación es eh, verificar y si esta plantilla me gusta entonces como esta plantilla me está gustando entonces simplemente este, le voy a seleccionar acá, fíjense que cambio un poco de la paleta de colores, la combinación de colores, busco un color que va más o menos relacionado al, eh, al color, en este caso de la Facultad de Ciencias Médicas, y a continuación le indico que quiero utilizar esta plantilla. Entonces, en este momento, eh, empieza a mostrarme las diferentes diapositivas con las cuales yo puedo trabajar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, uno puede, por ejemplo, decir, bueno, esta diapositiva me va a servir, esta diapositiva me va a servir. Entonces uno va seleccionando, esta, esta diapositiva sí me va a servir, esta diapositiva no me va a servir, esta diapositiva sí me va a servir, eh, este también me va a servir, a ver, esta también me va a servir. Para lo que yo estoy queriendo comunicar. Entonces uno va seleccionando predeterminado, uno acá también puede seleccionar todas las plantillas, ¿sí? Entonces, uno va seleccionando aquellas plantillas que crea, eh, le va a ser útil para este, presentar su, su trabajo. Sí, Entonces, uno puede seleccionar todas las plantillas con las cuales quiere trabajar. Fíjense que en este momento yo estoy seleccionando siete. Esta, por ejemplo, no me interesa. ¿Sí? Entonces simplemente la dejo desmarcado, pero esto es opcional, ¿sí? Uno en todo momento le, le puede ir agregando este, más páginas acá dentro de, de, de, de geniales, ¿sí? Entonces por el momento voy a seleccionar solamente estas plantillas que eh, tengo acá, ¿sí? Algunas de ellas, no todas, esta por ejemplo no la voy a seleccionar tampoco esta la estoy seleccionando y a continuación le doy en añadir y ahora me va a añadir todas las plantillas con las cuales yo quiero, eh, eh, o sea dentro de esa plantilla me va a agregar todas esas eh, esas páginas sí entonces en este momento eso me está creando y eh, voy a trabajar con, con mi video eh, o sea, a partir de ahora entonces, una vez seleccionada la, la plantilla, nosotros pasamos al, al segundo nivel, donde tenemos que, eh, en este caso, eh, trabajar en el diseño de nuestro video entonces, este aquí están eh, todas las plantillas que yo seleccioné perdón, eh, todas las a las páginas que yo seleccioné para trabajar sí. Eh, y eh, entonces este, puedo, puedo eh, editar la misma si yo quiero este, a, a agregar si, si, si veo por ejemplo porque acá estoy viendo que no me trajo este, la, la primera presentación entonces este, yo en todo momento acá eh, puedo ir a, nuevamente hasta páginas y eh, en todo caso eh, añadir nuevas páginas acá o, o, o acá en todo caso yo puedo eh, añadir una nueva página y este puedo seleccionar otra vez de, de esa plantilla este, aquella página que, que, que no me trajo por ejemplo ¿sí? entonces este, esta página que es de la portada yo no lo estuve viendo capaz que no la seleccione entonces lo selecciono ahora le digo que me añada esa, eh, en este caso, esa página. Y a continuación, entonces, este fíjense que me, me añadió en este punto. Eh, entonces, acá puedo yo cambiar este texto eh, y eh, adapto al, al, al, al texto que yo quiero trabajando. Esa facultad de ciencias médicas ¿sí? eh, muy importante acuérdense que eh, uno acá puede este, cambiar el color ¿sí? puede, puede cambiar un color que, que le dé contraste por ejemplo a, a, a este color, fíjense que acá esto eh, me está apareciendo en, en detrás de, de esos objetos, sí. Entonces también uno puede eh, en todo momento puede ordenar esto y eh, indicarle que eh, se ponga enfrente, por ejemplo. Sí. Entonces eh, eso se ve ahora ahí sin ningún problema. Esa es la forma en la cual uno trae. Y si existe algún objeto en particular que nosotros este creemos que no nos va a ser no nos va a servir o se queda solapado en todo caso, entonces este movemos únicamente esto acá. Y este vamos trabajando con, con, con el diseño de, de, nuestra, de nuestra primera presentación. ¿sí? Entonces, este, esto uno lo puede también bajar un poquitito más hacia acá. Este que dice video presentación, uno lo puede, eh, en, en todo momento lo puede bajar. ¿sí? Y eh, adaptar al, al diseño con el cual está queriendo trabajar en, en estos momentos. ¿Sí? Eso lo bajo un poquitito acá y este, luego eh, nuevamente tengo que ubicar este texto que está acá para eh, poder continuar con, con el diseño de, de mi vídeo. Entonces una vez que tenga esto acá eh, eh, es muy importante siempre ir visualizando cómo, cómo va quedando esto acá. Y eh, posteriormente, eh, para, para ir viendo, eh, en este caso, para ir viendo eh, cómo va quedando también eh, nuestra, nu nuestra presentación, ¿sí? Entonces, este, uno va ubicando estos objetos acá, ahí, por ejemplo, ahí me gusta que esté en ese, en ese espacio, ¿sí? video presentación entonces uno también este puede ir eh, jugando un poco con con, con la ubicación de, de estos objetos ¿sí? eh, una vez que entonces hayamos terminado esta eh, esta parte de la presentación acá entonces eh, lo que seguiría sería avanzar a la siguiente a la siguiente diapositiva para este, agregar esos cambios. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver cómo podemos eh, agregar imágenes y este, cómo podemos eh, agregar otros objetos dentro del de diseño de nuestro, de, del video que estamos trabajando. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.